De, de Nacho Vila, uno de los introductores conjuntamente con Pablo del Río, Amelia Álvarez, el doctor Siguán, uh, César Coll y muchos otros del pensamiento histórico-cultural en, en España. Y en tercero de psicología, ella nos habló de bivocía, a partir de aquí ya empecé a leerlo, a conocerlo, pero podríamos decir, decía teóricamente, porque a nivel práctico llego a la psicología cultural, histórico-cultural en, en, en su país, de hecho. Por eso siempre digo que les debo mucho en, en, en Chiapas. Ay, no me digas a Cuando, Cuando voy es. con mi, mi teoría que he sacado de los estudios de, de la carrera y veo que hay muchas cosas más de tipo universalistas, más uh, con cognitivas más conductistas clásicas que no me servían uh, para explicar lo que yo veía ahí y luego a partir de ahí pues que se me hace muy necesario tomarse en serio que es lo que yo creo que nos permite hacer Vygotsky los procesos culturales, ¿no? yo creo que somos conscientes de la cultura porque es, de hecho la cultura es como el, nuestra agua ¿no? como el, el, que no somos conscientes de, de ella ¿no? pero sí que somos conscientes cuando violamos la cultura en el sentido de cuando salimos de ella, ¿no? y fue en esta experiencia transcultural con comunidades indígenas en, en Chiapas, donde ahí uh, violo entre comillas, la cultura, la pongo en la de juicio, y ahí se me hace muy evidente el peso específico que tienen los procesos culturales para entender la, la conducta humana, que yo creo que es una de las grandes enseñanzas de, de Lev uh, Vygotsky. Vygotsky uh, se hace una pregunta antropológica que es en relación a qué es aquello que nos hace humanos, qué es aquello que explica la especificidad de nuestra conducta y su respuesta uh, es uh, la mediación cultural. Este es el Vygotsky instrumental, podríamos decirlo de algún modo, que, que nos ha llegado. ¿eh? Es decir, uh, los procesos psicológicos superiores conllevan la apropiación de instrumentos, de signos y signos, de artefactos culturales que uh, son aquellos que inauguran las formas específicamente humanas de conducta. ¿Mm? O sea que el tema de la mediación cultural como principio explicativo de los procesos psicológicos superiores es uno de los conceptos, yo creo, más, uh, más potentes, más fuertes. ¿eh? Y también es verdad que actualmente Estamos en, en, en, en, en el revisitar a Vygotsky, que mencionabas, profesora Frida, pues estamos también dando mucho valor al concepto de Peretsivani, de conciencia como unidad de análisis, ¿no? en, el, en el estudio que al fin y al cabo era el objeto de análisis de Vygotsky, que era la conciencia humana, pues en, en el estudio de la conciencia humana aparece la vivencia como unidad de análisis pero sí que es verdad que hay un problema fundamental, yo creo, en Vygotsky, y es que lamentablemente, como todos sabemos, su vida fue muy potente, muy productiva, pero fatalmente corta, muy corta, y de hecho los grandes conceptos que nos han llegado como la zona de desarrollo próximo en la prechivani la, la situación social de desarrollo etcétera etcétera apenas fueron mencionadas en los últimos años de su obra de su vida de modo que son conceptos maduros que llegan ya a su madurez intelectual pero sí que es verdad que están por desarrollar, especialmente el concepto de y por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Eh? Yo creo que si Vygotsky hubiéramos tenido todos la fortuna de que hubiera vivido muchos más años, pues habría contribuido aún más con estos conceptos y el desarrollo de los mismos. En parte, dada la ambigüedad, de muchos de los textos de Vygotsky, eh, que él mismo se contradice en algunas cosas, por ejemplo, la, el dualismo de procesos psicológicos inferiores, superiores, pues aquí es todo un tema de, de discusión entre muchos otros. La otra hay una cuestión inevitable, que es la lengua, son problemas de, de traducción. De... Y, y yo añadiría otro, no solamente la lengua, sino la tradición sobre la cual uno lo interpreta, no es lo mismo llegar desde una posición teórica determinada y hacer una lectura que no llegar desde otra. ¿no? Eso también media, ¿no? son instrumentos que también median el acercamiento y la lectura, en la comprensión y el desarrollo que se hacen de las ideas de, de Vygotsky. De modo que yo creo que serían énfasis distintos. No sé yo si hay una versión más que otra. No, yo creo que es problemático eso. Pero sí que cuando uno lee, por ejemplo, la lectura que ha hecho Michael Cole, o que hace mi colega y amigo Karl Ranner, o que hace Janitsky actualmente, o sí que uno ve que son Jean Balziner o Van der per, o son acentos distintos a veces de, de una misma obra, ¿no? Y quizá esto es una de las riquezas de de, de Vygorsky que es polisemántico ¿no? de todas las obras en, determin, en, en definitiva porque siempre hay una obra, un texto pero hay una hermenéutica también hay el lector que a través de procesos de resignificación situada pues construye y reconstruye significados o sea que yo, sé, yo creo que es normal que haya estas, estas polémicas Bueno es, es muy importante leer a Vygotsky intentar leer aunque sea a través de la corrección, la traducción perdón al castellano o al inglés intentar leer obras de, de Vygotsky pero sí que es verdad que yo uh, empecé con un librito muy pequeño uh, de Luria de gran colega y discípulo uh, tam, uh, amigo de, de Vygotsky que se llama Introducción evolucionista a la psicología y es un librito muy muy pequeñito que es una muy buena introducción a toda la teoría histórico-cultural de, de Vygotsky. O sea, que si ustedes pudieran encontrar este libro sería una recomendación. Otra, el libro que seguro que ustedes manejan, de, que editó Michael Cole, uh, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, que también es una compilación de textos de, de Vygotsky. Y luego uh, hay muchos uh, uh, destacados académicos que se han dedicado a interpretar y desarrollar pensamientos vinculados a la teoría bigotskiana, estoy pensando en Jim Werch, uh, en Alex Kotsulin, en el propio Michael Cole, en, uh, uh, y, y, y de españoles también, o ¿no? de México, Ricardo Vaquero, estoy pensando, um, en una colección uh, Miño y Dávil Editores, hay una, una colección editada por Juan Daniel Ramírez de la Universidad de Pablo de Olavide, que se llama Miente y... y Cultura, también con libros muy interesantes en relación a la, a la literatura pikotskian. Y uh, las obras completas o escogidas de Vygotsky también sería ya, pero eso dejarlo quizá para después de la carrera, porque cuando uno ve los cinco pedazos de tomos, pues... <risa> hay lecturas uh, complejas. Yo creo que la tesis doctoral de Vygotsky es muy, muy interesante, el libro de Psicología del Arte, pero es de lectura difícil. A mí se, se me hace difícil, no es, no es fácil pero uh, las obras completas de Vygotsky también uno puede, las obras escogidas puede elegir ahí distintos textos. O sea que mi recomendación sería como compaginar lo que sería la lectura directa, entre comillas, aunque sea traducida al castellano o al inglés, del de propio Vygotsky, con luego con otros autores que se han dedicado a difundir sus ideas y, a, y, a, y a también a construir conocimiento a partir de la teoría de, de Vygotsky. eso es una cuestión fundamental, ¿eh? mi, mi colega y amigo Karl Rahner dice we are the product of the products we produce, yo creo algo así, somos el producto de los productos que producimos y eso es, es así, yo y lo sabemos con los avances de, de, de la biología, a través de los procesos de plasticidad cerebral con nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra conducta, se constituye literalmente a partir de nuestra práctica a partir de lo que nosotros hacemos, de la dieta cultural que consumimos, diría Pablo del Río. ¿eh? Y, y, y ahí está la idea del, del artefacto ¿no? y de la mediación cultural ¿no? que constituye, de hecho, nuestra... Nuestra identidad, nuestra cognición, nuestra conducta, incluso sabemos hoy que tiene un, un tras, un, una definición, una translocación también a nivel biológico, ¿no? a través de procesos de plasticidad cerebral. O sea que realmente somos resultado de las prácticas, de aquello que somos, de la participación en contextos de vida y actividad, ¿no? de prácticas educativas podríamos decir también, ¿no? ya que estamos en el ámbito de, de, también de la psicología de la educación porque de hecho esta es una de las grandes consecuencias o consideraciones educativas del pensamiento de Vygotsky, y es que sitúa el papel de la educación como el motor a partir del cual explicar nuestra agencia, nuestra conducta. ¿Eh? No, estaba, no estaba tan acentuado este aspecto en, la, en otros grandes teóricos como en Piaget, pero en Vygotsky así es, somos el resultado de la apropiación cultural, y la apropiación cultural se hace a través de la participación en prácticas educativas, sean formales, como en el contexto de la universidad de la escuela, sean informales, ¿eh? Y hoy en día, pues a través de la mediación de, de las tecnologías, los dispositivos digitales, pues adquirimos conocimiento, se transforman nuestras maneras de relacionarse con... Estoy seguro que Vygotsky, uno de los temas que... No sé si él, pero alguno de sus discípulos directos actualmente estudiaría, es el tema de, de la ubicuidad, ¿no? de lo, que ustedes son expertos, de hecho, en esto, ¿no? pero la, las tecnologías digitales ubicuas, permanentes que han destrozado el tema del contexto, que ya no es físico, sino que es portátil, ¿no? en el móvil pues, lo llevamos todo y podemos acceder a todo, ¿no? pues eso uh, es de un gran poder a nivel de que supone, yo creo, una transformación uh, cultural a nivel cualitativo. ¿eh? Y eso está generando nuevas arquitecturas psicológicas, nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de construirnos, etcétera, etcétera. Pues, bueno, sí, sí. Moisés, no sé, ¿algo más que nos quisieras comentar? A pues uh, uh, agradeceros uh, muy sinceramente, siempre es un, me agrada muchísimo estar en contacto con todos vosotros, con todos ustedes, y, y sumarme al, al aniversario a esta... A gran iniciativa de ustedes, creo que, que tiene mucho mérito para un autor que aún después de tantas décadas, de tantos años, pues sigamos resignificándolo, ¿no? sigamos discutiendo en relación a cosas que nos ofreció su pensamiento, eso tiene mucho mérito y, y me agrada poder contribuir con ustedes y poder hablar para, para que yo sea posible, para, para que yo continúe. Claro sí. Gracias Moisés, ¿no? el placer ha sido nuestro. Gracias, Moisés. Muchas, gracias. Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí te esperamos pronto en México. Muchas gracias. Ojalá pueda regresar pronto.